Samir Banut es otro de esos culturistas que si seguís el canal, seguís los vídeos de historia que hacemos, sabéis que tenía que llegar. Hemos dedicado vídeos a muchos culturistas relevantes a lo largo de la historia. Le hemos dedicado vídeo a muchos Mister Olimpias. A mí personalmente me gustaría dedicarle un vídeo a cada uno de los hombres que han levantado ese título a lo largo de la historia. Y bueno, pues hoy vamos a hablar del séptimo Mister Olimpia, Samir Banut, que levantó el título eh, tras sus predecesores Larry Scott, Sergio Oliva, Arnold Schwarzenegger, Franco Columbu, Frank Sein y Chris Dickerson, todos ellos con vídeos ya publicados en este mismo canal que podéis ver. Y hoy, como digo, vamos a hablar de Samir, vamos a hablar del León del Líbano, el Mister Olimpia del año 83. Un personaje muy interesante, con una vida llena de obstáculos, llena de dificultades y, como siempre, pues vamos a intentar de la mejor manera, rendirle homenaje, porque se lo merece, así que esperemos que disfrutéis del vídeo. Samir nace el día 7 de noviembre del año 55 en Beirut, en el Líbano. Y bueno, pues como todos sabéis, desgraciadamente es una zona que es bueno, muy conocida por haber estado siempre metida en algún tipo de conflicto bélico. Aunque esa época, la década de los 50, fue una época de mucho crecimiento, una época que es conocida como la edad de oro en la zona. Mucho crecimiento, como digo, a nivel cultural, se abrieron muchas universidades, muchos centros culturales. Y bueno, pues sí que es verdad que cuando Samir tiene tres años, en el año 58, comienza una pequeña guerra, y digo pequeña porque duró solamente tres meses, conocida como la crisis del Líbano, y bueno, todo terminó... Como digo, tres meses después, por la intervención de, de Estados Unidos. Con lo cual, pues bueno, Samir, con tres años, no se enteró mucho de, de la guerra y creció como un niño normal, yendo al colegio con sus amigos, haciendo deportes hasta que a los 16 años se pues, eh, descubre las revistas de culturismo de la época como podía ser por, por los años que eran Muscular Development, Muscle Builder, Muscle Power y las revistas pues, que ya hemos hablado tantas otras veces y que ayudaron a crear esa imagen del culturismo, de la edad de oro del culturismo las playas, los entrenamientos en grupo, en fin, toda la mística que fueron capaces de crear los hermanos Wither en California, Gold Gym y todo eso y bueno, se pues, empieza a formar el sueño en la cabeza de Samir de dejar su país, viajar a Estados Unidos, poder entrenar con sus ídolos y poder ser un campeón del culturismo en Estados Unidos. Y después de tres años dedicándose en cuerpo y alma al culturismo, porque bueno, es cierto que él mismo comenta que esos tres años desatendió un poquito los estudios, desatendió bastante el tema de las chicas, se centró mucho en el culturismo, pero bueno, a los 19 años decide que es el momento de competir. Estamos en el año 74, como hemos dicho, pues fue una época toda esta muy buena en la zona, una época de mucho crecimiento. Y Samir decide darse el lujo de viajar hasta Verona, a Italia, para competir en el Mr. Universo de la IFB. Un evento que, bueno, del que ya hemos hablado en el vídeo, concretamente de Luce Rigno, porque fue un evento que ganó el propio Lu, mientras que con 19 años Samir pues, hace un séptimo puesto en la categoría de peso medio. Un debut que deja a Samir con ganas de más competición y regresa a su país pues, todavía más enganchado al culturismo. Desgraciadamente y como bueno, hemos dicho que era una época muy buena, un año después estalla la terrible guerra del Líbano que bueno todos creo que hemos oído alguna vez, que duró 15 años, se llevó por delante cientos de miles de vidas y ante la situación pues Samir y su familia se ven obligados a escapar de la zona, a dejar atrás su casa, a dejar atrás sus vidas y buscar un futuro mejor y dentro de todo lo malo pues hombre creo que siempre hay que buscarle algo bueno y el bueno es que Samir se iba a acercar un poquito más a sus ídolos porque el país que escogen de destino es Estados Unidos no es California pero bueno se mudan a Detroit, se mudan a Michigan comienzan allí su vida y Samir la verdad es que no tarda demasiado en empezar a integrarse en la cultura de gimnasio de la zona en el año 76 vuelve a competir en el Mister Universo celebrado esta vez en Canadá, en Montreal Mister Universo que se llevó Robbie Robinson y Samir esta vez cayó varios puestos hasta un duodécimo en la misma categoría a sus 21 años. Cada vez a medida que iba compitiendo y que iba progresando pues tenía más ganas de convivir con sus ídolos, de entrenar con ellos, de realmente ver el nivel que tenía y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico porque, como siempre sabéis, me gusta ver un poquito el contexto de la época para entender mejor la situación y el personaje. Ahora mismo estamos en el año 76. Arnold ha ganado ya seis Olimpias desde el año 70 hasta el 75. Se ha retirado, o por lo menos en la época era lo que se creía. Franco Columbu ha ganado ya el primero de sus Olimpias en el año 76. La era de Frank Sein está a punto de empezar y, bueno, a pesar de que Arnold... Se ha retirado, pues hombre, la edad de oro sigue con el propio Franco Columbu, Frank Shane, Mike Menzer, Ed Corney y bueno, muchos más. Y todo esto pues lo ve Samir desde la distancia de la fría ciudad de Detroit, con 21 años, entrenando y dejándose la vida para poder hacer realidad su sueño. Vuelve al, al escenario en el año 77 para el Mister International, donde consigue su mejor puesto hasta el momento. Un segundo puesto en pesos medios, posición que al año siguiente vuelve a conseguir. Y tras ese segundo en el año 78 se muda finalmente a California para realizar su sueño de entrenar en Golds. Y al poquito tiempo de llegar, poco más de un año después, en el año 79 consigue por fin digamos el segundo escalón de su, de su sueño. Después de haber estado por eventos haciendo puestos mediocres sin haber ganado nada consigue su primera victoria en el campeonato del mundo amateur celebrado en Montreal, gana la categoría de medios imponiéndose a Ron Teufel y Johnny Fuller y gana también el absoluto ganándole a Joseph Wilcox, a Roy Duval, Renato Bertagna y se hace por fin profesional. Debuta como profesional al año siguiente en el año 80. Y bueno, pues quería competir varias veces, quería realmente ver el nivel que tenía como profesional y compite un total de cuatro veces. Su debut es en el Grand Prix de California, donde consigue hacer un cuarto puesto. Luego va al Grand Prix de Pensilvania, donde hace un séptimo. Pasa por la mítica Noche de los Campeones, donde hace un top 10. Y termina su primera temporada de profesional en el Mister Olympia, El famoso Mister Olympia del año 80, del que ya hemos hablado muchas veces, lo tenéis todo explicado en el vídeo de Arnold porque, bueno, Arnold, como ya he dicho, supuestamente se había retirado en el año 75. En el año 80 volvió a última hora sin avisar y se lo dieron eh, de manera, bueno, pues que a día de hoy sigue siendo, yo creo, el Mr. Olimpia más controvertido de todos los tiempos. Y en ese tipo de tesitura, pues debutó Samir en el Olimpia, haciendo un decimoquinto puesto que, bueno, pues no estaba nada mal y sobre todo que había tenido una temporada de debut bastante buena pero se quedó con un sabor muy agridulce por no haber entrado en un podium en el 81 compite otras cuatro veces y empeora sus puestos en algunos eventos, pero es cierto que en el Olimpia mejora, hace un séptimo en California, un sexto en Canadá, un décimo otra vez en la noche de los campeones y en el también controvertido Mister Olimpia del año 81, del cual hablamos en el vídeo de Franco, porque bueno, en el año 80 volvió Arnold sin avisar, en el año 81 volvió Franco sin avisar, pasaron eh, prácticamente los mismos desenlaces, que es que se lo llevaron en el 80 Arnold en el 81 Franco, y en este Mr. pues Samir hace un noveno puesto, con lo cual mejora bastante su posición respecto al año anterior, pero se queda lógicamente con ganas de más. En el año 82, la que sería su tercera temporada de profesional, decide competir menos veces. Recordemos que en la primera había competido cuatro veces, en la segunda había competido otras cuatro veces. Pues en el año 82 decide competir menos, tratar de darse tiempo de mejorar... Y bueno, pues es cierto que ese tiempo entrenando con sus ídolos en California empezaba a dar sus frutos, empezaba a alcanzar unas cotas físicas cada vez más altas, pero bueno, en aquel momento Samir no dejaba de ser un profesional de la zona media-baja, digamos, no había ganado ningún evento. Otro dato curioso es que todavía no había tenido ninguna portada de Wider, algo que era, bueno pues como ya hemos hablado en otros vídeos, muy común, pero sin haber ganado ningún evento y ser un culturista mediático pues no tenía todavía ninguna. Así que en el 82 compite únicamente dos veces en el Grand Prix de Suecia donde hace un segundo puesto y en el Mister Olympia, donde hace un cuarto puesto, con lo cual una temporada mucho mejor que las anteriores, había entrado en un podium en Suecia, Top 4 en el Mr. Olympia. Mr. Olympia, recordemos que ganó Chris Dickerson, el hombre al que le dedicamos el vídeo anterior a este y bueno pues después de ese evento del año 82 Samir decide poner toda la carne en el asador a sus 27 años decide que va a ser el próximo Mr. Olympia, que lo tiene todo que es el momento oportuno para ello y se prepara únicamente para el Mr. Olympia del año 83 Mr. Olympia celebrado en múnich en alemania en el hall olímpico el día 24 de septiembre como siempre pues una alineación repleta de estrellas como no podía ser de otra manera en el Olympia, culturistas como mohamed Makawi. Lee Haney, muy jovencito todavía, Frank Shane, Bertil Fox y muchos más. Pero, a pesar de todo eso, Samir consigue imponerse a todos ellos, hacer historia, levantar el prestigioso Sandow y convertirse en el séptimo Mr. Olympia de la historia. Y si os fijáis un poquito en la carrera de Samir hasta ese momento, pues había sido una carrera realmente muy regular. Había ganado dos eventos, si os fijáis, simplemente el evento del 79 en el que se hace profesional. ...y ahora el primer evento Victoria Profesional que es el Mister Olimpia del año 83... ...con lo cual una carrera compuestos hasta el año 82 bastante mediocres... ...no había hecho nunca un podium en, el, en la Federación Profesional... ...a nivel amateur tampoco es que hubiese sido un culturista súper dominante... ...antes de conseguir el carné... Y, ...y bueno pues eh, es curioso porque en el año 83 presentó un físico increíble... ...con una condición que no se había visto nunca... ...una espalda baja que no se había visto nunca... Y es un físico que a día de hoy la gente sigue recordando y digo que es curioso porque desgraciadamente a partir de ese momento en el que levanta el sandau su carrera volvió a ser igual eh, no es que ganase el mister olimpia y se convirtiera en una superestrella se convirtió en una superestrella pero poco a poco volvió al mismo sitio en el que estaba que es que no hacía eh, grandes puestos sí que es cierto que bueno a lo largo de los años él se lo ha achacado a la política de la ifb a los hermanos Wider, a cosas que pasan detrás del telón, digamos, pero la realidad es, es esa. Como ya he mencionado antes, pues prácticamente no se le habían dedicado portadas. Sí que bueno, es cierto que cuando gana el Mister Olympia lógicamente se le dedica una portada, pero bueno, no demasiadas tampoco. La portada que le dedica Flex tiene un titular sobre Arnold eh, prácticamente encima de su cara. Aparece en el Digest, de Muscular Development y en Ironman pero realmente poquito más, como digo él se lo ha atribuido a la política, también es cierto que era muy amigo de Mike Menzer, muchas veces entrenaba con Mike Menzer y Mike Menzer, tenemos también un vídeo sobre él, era un enemigo de la IFB que todo el mundo conocía, había estado en contra de los hermanos Wider, en contra de Arnold y bueno pues seguramente podía venir por ahí este tema, pero volviendo un poquito a la carrera competitiva pues lógicamente sigue compitiendo dentro de la IFB pero no vuelve a ganar ningún evento hasta 7 años más tarde cuando gana el Pittsburgh Pro. Y durante estos 7 años hasta su siguiente victoria no es que no gane, sino que queda noveno, décimo, octavo, sexto. Incluso eh, le sancionaron durante 3 años por competir en otra federación, concretamente en Guava, por haber ganado el Campeonato del Mundo Guava. Le pusieron una sanción de 3 años sin competir en IFB. Y este año, bueno, como curiosidad, pues eh, como todos sabéis, Rami ha pasado de ser el campeón a un quinto puesto, todo el mundo decía que era algo que no haya pasado nunca, que un campeón cayese tanto y tal, sí que ha pasado. Samir pasó de ser campeón a ser sexto, con lo cual eh, todavía un puesto por debajo de Rami Y después de esa caída, pues es cuando decide irse a Guava, y es cuando le cae la sanción es cierto que bueno pues el físico del año 84 era peor que el del 83 pero ese tipo de caídas no suelen pasar como todos sabéis y hasta el año 84 compite eh, de manera esporádica en el 94 aparece en el olimpia una última vez quedando decimonoveno. y tras ello pues decide retirarse a medias hasta que reaparece en el año 2011 con 57 años en el Olympia Master Olympia que bueno pues se llevó Dexter Jackson en el año 2020 se introdujo a Samir en el hall de la fama de la IFB y bueno pues desde su retiro competitivo oficialmente en el año 2011 Samir vive en Los Ángeles, junto a su mujer, su segunda mujer y junto a sus tres hijos. Pequeño dato curioso es que su primera mujer es la hermana de Lila Brada. Lila Brada, que también tiene un vídeo en este canal. Y bueno, pues eh, la verdad es que eso es básicamente lo que hay que contar de, de Samir, ¿no? Es el típico vídeo que solemos hacer en el que hay 400 victorias, 500.000 títulos y un montón de cosas. Sí que es cierto que, bueno, es una historia distinta por la proveniencia del personaje. Como hemos dicho, viene de una zona compleja, de un, de un sitio en el que, bueno, pues ha tenido que lidiar con cosas que ni siquiera somos capaces de imaginarnos, tener que abandonar su país aparte de su familia, su casa, su hogar, y a pesar de ello, no desistir eh, en sus sueños, seguir queriendo eh, ser culturista profesional, seguir queriendo convivir con sus ídolos, trabajar para ello, no dejar que bueno, pues lo que había pasado le llevase por un camino menos positivo, digamos, y creo que es un ejemplo de eso diréis que bueno pues que al lado de otros culturistas o a otros personajes que hemos cubierto no es tan importante yo la verdad es que no estoy de acuerdo creo que es un ejemplo de muchas cosas lo que él soñaba de pequeño lo ha conseguido es uno de los estándares de la edad de oro del culturismo es uno de los físicos referencia para la categoría de culturismo clásico uno de los físicos de referencia para muchísimos culturistas alrededor del mundo y bueno pues eh... Poco más hay que decir de Samir, eh, espero que hayáis disfrutado del vídeo, espero que, como siempre, que el homenaje que le hemos hecho haya estado a la altura del personaje, porque creo que es un personaje muy importante en la historia del culturismo, un ejemplo para todos, de, de bueno que hay que seguir creyendo a pesar de las circunstancias. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, si es así suscribiros, dadle al me gusta, dejadme un comentario... Dejadme, si queréis, en comentarios personajes que os gustaría ver cubiertos en los vídeos. Y nada, nos vemos en el próximo.